Es mucho más profundo que solamente un par de técnicas que se pueden hacer. Es un cambio de, de cosmovisión tan profundo, de, de volver a percibir uno mismo, no como el dueño de una tierra. Somos chilenos y esta es nuestra tierra. No, so, somos chilenos y somos una expresión de esta tierra. Pertenecemos a esta tierra. Y esto es un cambio... Fundamental y es el cambio que también cambia la, la economía. Um, ahora hay un gran movimiento a nivel mundial um, de, de buscar una manera de o profundamente transformar el capitalismo o crear un sistema um, alternativo que no sea alternativo, pero que sea el siguiente sistema, que sea una economía regenerativa. Y casi seguro esta economía regenerativa no es una, pero son muchísimos a nivel mundial que son, son igual como la vida está basada en una comunidad regenerativa que está ennidada a diferentes escalas, una, una ecología, economía regenerativa debería ser con mucha vitalidad a nivel local, regional y también nacional y e internacional. Porque obviamente para crear el estándar de tecnológico de vida que, que, que tenemos ahora, um, muchas cosas que son, son muy útiles, como la comunicación que podemos hacer ahora, hay, hay que tener un cierto nivel de negocio internacional, pero de momento tenemos todo viene de tan lejos, y estamos tan eh, abiertos a, a la disrupción de es, estas cadenas de suministro, eh, que quizás lo que lo que deberíamos hacer es hacernos la pregunta, ¿es posible crear un 60% o quizás un 80% de, de los productos de consumo eh, en esta región? con los trabajadores de esta región por biorecursos de esta región usando solamente energías renovables y a través de esto crear un proceso de regenerar los ecosistemas, de cambiar la agricultura y el sistema de, de, de alimento de esta zona, el uso de agua y dar, crear, eh, y dar eh, soberanía alimentaria y soberanía energética y acuática o, o de uso de agua a los ciudadanos de esta región. Um, esto es un cam cambio um, profundo y trabajando con los pueblos indígenas de estos sitios, volviendo a colaborar con ellos en crear este puente de, de captar su sabiduría, su conocimiento sobre la um, región, solamente va a tener éxito si las vemos como nuestros hermanos mayores y se, normalmente se debería tener un cierto respeto hacia un hermano mayor. Y no lo hemos tenido, somos muy arrogantes con nuestras ciencias. y Incluso los proyectos que escuchen a la voz indígena siempre lo escuchan un poco con un... Sí, interesante, lo podíamos comprobar a través de la ciencia. Y hay, hay que tener la capacidad de de, de verdad Poner al lado, lado a lado, esta cosmovisión indígena con la científica, con un respeto mutuo y con el entendimiento que a un nivel mucho más profundo todos somos indígenas a la vida. Y estamos todos dependientes que haremos este cambio ahora, en los próximos dos o tres décadas. Si no, no hay futuro. Y por eso creo que cada día más, hay más pueblos indígenas abiertos a sumirse a este proceso. Si queremos so sobrevivir, um, porque es, es, es, es como, um, si tú me preguntes, es importante mantener tu capacidad de seguir respirando, alimentando tu cuerpo y pensando en capacidad de, de vital eh, diría que sí eh, y culturas regenerativas no son nada más que decir que si no enfocamos co como el, el, la meta más alta de que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos un sitio más abundante, no menos abundante, un sitio más capaz de, de um, viajar hacia el futuro incierto, porque el futuro siempre es incierto, eso es algo que nos dicen las um, ciencias de la complejidad, que cada sistema complejo es fundamentalmente impredecible e incontrolable, y estamos, somos participantes de sistemas complejos. Entonces, es, es en crear una constitución que o nuevos reglamentos estatales que ayuden a, por ejemplo, que es una una transferencia de tierra otra vez hacia el um, hacia los commons hacia um, que, que la tierra um, en, en, hay muchas formas en muchos um, formas ju jurídicas en, en, que se están desarrollando en muchos países de momento que ayuden a grandes terratenientes a donar su tierra a un fondo que maneja de manera regenerativa para el futuro de la humanidad estas tierras. Y los terratenientes y agricultores que en el futuro trabajan estas tierras tienen el derecho solamente si siguen haciéndolo de manera regenerativa. Entonces es, es un volver a transferir la tierra a la tierra y no a, a personas dentro del mercado um, y, eh, eco, económico.